En la política, no le trajamos a nadie. No, sí, yo, te, ¡Te, yo soy bueno... No soy tachero, weón. Tachero, soy de la pralecho, weón. Sí, claro. Sí, sí. Que ir al mundo, sí, no, tenéis no, no, no, no, te conozco, pero, no, no, no, no, no, tengo no, no, no, no, tengo miedo como no, me loco, una una, un asunto un poco democrático, donde se vistió descaradamente, no se dejó hablar y se demostraron lo totalitario que son los comunistas en Chile. ¿Ah? Eso es lo que se demostró aquí. Yo vine a hablar, a hacer preguntas, no se me permitió preguntar y no se me permitió responder. ¿Qué, ¿Qué le parece la participación ciudadana que no le dejó hablar? Harto empleado público, en horas de trabajo pagados por todos nosotros, una ministra en horarios de trabajo.